Si no hubiese sido por eh, esta circunstancia, la cual agradezco, quizás vos y yo en este momento no estaríamos conversando como, como lo estamos empezando a hacer, ¿no? Entonces digo, hay que ser agradecidos también a, a las circunstancias, más allá de lo que se ve desde lo superficial, a aquellas otras cosas que se van abriendo a partir de estos nuevos contextos que por cierto no son elegidos por nosotros, pero que de a poco nos vamos a ir acostumbrando y también animando a transitar. Me parece que ese es el gran desafío. Me quedo con esta frase, hablar de oportunidades acá en el magazine, acá desde Pinamar a la Patagonia, en, en esta radio que decimos desde Pinamar para el Mundo, hablar de oportunidades con el coach, Fabio Sanseverino. Fabio, te quiero preguntar algo, porque vos hiciste muchísimas especialidades con el coach. Estamos hablando de un coach ontológico, un coach ejecutivo, un coach de equipo. ¿Qué diferencia hay en el momento de trabajar estas eh, diferentes ¿no? cualidades de un coach? Bien, eh, básicamente es el punto de observación desde donde actúa el coaching, o desde donde lo observa el coaching, en este caso el coach que es el que va a acompañar estos procesos. En lo ontológico, bueno, refiere al ser, para aquellas personas que están escuchando y que por ahí no saben de qué se trata esta, este término, ontológico, ontológico es, o pues, se refiere al ser. Entonces, en el coaching ontológico lo que hacemos es trabajar, acompañar los procesos de las personas ¿Eh? en alcanzar aquellas metas u objetivos que se proponen. Y que, viste, a veces nos ha pasado a todos, tener eh, un objetivo, una meta que alcanzar, anhelar, la podemos ver, pero desde donde estamos parados hoy, hacia alcanzar esa meta, es como que nos va costando. Y muchas veces o le echamos la culpa a situaciones... Eh, adversas, a personas, a nosotros mismos, y otras tantas no sabemos cómo transitar esa brecha que nos va marcando desde donde estamos parados hacia donde queremos llegar. Lo que hace el coach ontológico es acompañar ese proceso con su cliente en sesiones para que el cliente pueda alcanzar eso que está buscando. Básicamente, de una forma muy rústica, es lo que... Es desde donde lo observa el coaching ontológico. La diferencia, por ejemplo, con el coaching ejecutivo es que el, se observa, el punto de observación tiene que ver con alinear la cultura de la empresa a la cual, tra, con la cual trabaja este, este ejecutivo, la misión y los valores que tiene esa empresa, que se vayan ajustando también con el ejecutivo, en la obtención de aquellos objetivos que se proponen ya no a nivel personal, sino a nivel empresa, sistema. ¿Mm? Uh -huh. Y después el coaching de equipos, a ver para que se entienda, la intervención en el coaching de equipos, es como la intervención del gran hermano, ¿se acuerdan el, el programa de gran hermano? ¿Cómo que de olvidarlo? Golpe... <risa> Tal cual. Una situación X y de golpe aparecía la voz de gran hermano desde afuera, que nadie lo veía, y daba alguna indicación, ¿no? Acá pasa exactamente lo mismo, se organizan grupos, que pueden ser grupos de equipos deportivos, de asociaciones, eh, de organizaciones de diversos tipos, e inclusive también eh, del, del rubro de los ejecutivos, de empresas. Por ejemplo, eh, un equipo de ventas. Entonces allí, en sus reuniones, en las reuniones de junta que tienen, allí van trabajando y el coach actúa desde afuera. Están todos reunidos y el coach lo que hace desde allí es observar el sistema e interviene en el sistema mismo, cuando el sistema lo requiere. Se reparten algunos roles dentro de, esos, de esas personas que están trabajando en la junta, ellos van teniendo su propia junta, valga la redundancia, del tema que van a tratar y que los ocupa, y el coach desde afuera, como el gran hermano, Interviene cuando lo cree necesario, observando, como ya les decía, eh, el sistema. Y a Qué partir de ahí. Sí, puedo. a partir de ahí. Mira, para que tengan una idea, las reuniones de juntas que muchas veces suelen ser tediosas y muy extensas, eh, se hacen dinámicas, se hacen mucho más rápidas, se alcanzan los objetivos deseados y el y lo bueno que tiene esto es que después de la intervención del coaching de equipos, lo que se logra es que el equipo pueda autogestionar sus propias juntas. Va a llegar un momento en el cual el coach ya no interviene. Ese es el momento justo de decirle al equipo, señores, ustedes ya han alcanzado el próximo nivel. ¿eh? Así que ya pueden empezar a trabajar solos. Y ahí es donde nosotros nos retiramos y queda ese equipo, ¿eh? queda bien consolidado y trabajando. ¿Por qué digo equipo y no digo grupo? Mucha gente eh, se autoproclama equipo, sobre todo en organizaciones. ¿Y cuál es y, la diferencia entre un equipo y un grupo? Y mira, el grupo como tal es X cantidades de personas que se congregan. En cambio, el equipo es aquel que va trabajando, interactuando, se van eh, potenciando unos a otros y van consolidando una nueva imagen, un nuevo cuerpo que no es la suma de las individualidades, sino que le dan forma a algo, a un nuevo ser que vendría a ser el equipo en sí mismo. ¿Me explico? Y a, par y a partir de allí... Ese equipo es el que empieza, como te decía, a autogestionarse y alcanzar un nivel más alto, donde puede alcanzar todo aquello que se proponga. ¿Mm? Me gusta Así que más... esto de, de soltar, ¿no? De, del coach cuando suelta, que vos recién dijiste como que se corre el coach, ya deja y ellos gestionan solo, ¿no? Se autogestionan solo. ¿Esto eh, es difícil para un coach soltar un proceso o, o ya es parte del coach? Mira, en la experiencia personal y como por lo menos yo lo observo, eh, nosotros intervenimos en cualquiera de mm, estas tres instancias de coaching de las cuales te hablo, tanto el ontológico, el ejecutivo o el de equipos, intervenimos para acompañar un proceso con la idea de que el cliente, en este caso, si es ontológico es una persona, si es, eh, un, si es ejecutivo puede ser una empresa, eh, y en el, de equipos, bueno, puede ser, ya te dije, clubes, empresas, organizaciones, eh, para acompañar en esos procesos, pero con la idea de que salgan adelante y alcancen lo que ellos desean. ¿Mm? Es, hay, de alguna manera yo siento satisfacción cuando... Cierro un proceso, ya sea con un cliente, con una empresa o con un equipo. ¿No? Realmente digo, bueno, trabajo cumplido. Genaroso. Y de alguna manera, eh, la satisfacción también del cliente eh, va generando y abriendo nuevas puertas. Me refiero a que el cliente, el que empezó como cliente, se termina convirtiendo muchas veces... Eh, en un ser querido, no te voy a decir en un amigo, pero, pero en algo bastante cercano también, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, se trabaja ni más ni menos que con personas, ¿no? Entonces, qué lindo que es poder recibir al otro, que el otro te reciba, acompañar un proceso, ¿eh? y después que, que esa persona o ese equipo de personas, ese grupo de personas pueda seguir caminando, ¿no? Entonces es muy, muy apasionante, muy lindo. Fabio, te hago una pregunta. ¿El coaching te cambió la vida? El coaching me transformó la vida. No me la cambió, me la transformó. Eh, y me la sigue transformando, ¿no? Eh, creo que la vida entera es un gran aprendizaje y donde se abren siempre nuevas oportunidades para continuar creciendo, que está en uno también aceptarlo así y querer caminarlo de esa manera. El coaching me transformó la vida en muchos sentidos, eh, y realmente sí lo que descubrí en el coaching es una pasión. ¿no? Creo que es una de las cosas que, que más me atrae en esto. Porque una cuestión es estudiar y certificarse, y la otra es tener pasión, abrazarlo y decir, bueno, voy a ser coaching, O sea, que el coaching pase por mí, que pase por mi cuerpo, ¿no? Encarnarlo. La otra es, voy a, a hacer coaching, ¿no? En la función de una profesión, un desarrollo. Me parece que yo lo que, lo que opto es ser, ¿no? Ser coach. Y a partir de allí viene el otro, viene el tema de la profesión. Me encanta esto, cómo se te transformó la cara cuando dijiste "el coaching pasa por mí", ¿no? Eh, esa emoción que te disparó con el simple hecho de decirlo. Se ve que trabajas muy bien tu ser como coach ontológico, eh, Fabio. Te quiero hacer otra pregunta, porque sabemos, ¿no? Que cada uno, cada profesional, tiene sus patas en donde se basa su profesión. Eh, uh -huh. Vos, como coach, tenés tres patas con valores. ¿Cuáles son esos valores desde lo profesional? Mira, a ver, ¿cómo, cómo describirlo? Eh, a mí me parece que el, O entiendo la vida en todos los sentidos como. Como un proceso de ganar-ganar. ¿No? Que lo podemos llevar a todos los aspectos, no solamente el tema económico, sino en todos los aspectos. Un ganar-ganar. Me gusta, me gusta ir creciendo con aquellos que tengo al lado. Y ese, ese tener al lado implica aquellos que me voy encontrando, que la vida me va poniendo en el camino, que pueden ser desde clientes, amigos, eh, compañeros, lo que sea. ¿no? Hay una canción por allí que dice. ¿de qué me sirve ganar si no ganan conmigo los que vienen detrás? Y es una canción que la adopto, o por lo menos esa, esa parte de la canción, la adopto mucho porque me gusta, o prefiero, elijo, eh, ver la vida desde ese punto. ¿Mm? Entonces, yo no sé si tres valores, me parece que en, en esto que te estoy diciendo de alguna manera congrega, todos, todas aquellas cosas que podría poner en esas tres patas de las cuales vos hablás. ¿no? Eh, me gusta eso, me gusta cuando vamos creciendo todos, cuando vamos ganando todos, y que en ese ganar se sume lo que, lo que vos me puedas ofrecer para ayudarme a crecer y aquello que yo tengo para darte que te va a potenciar a vos para que también sigas creciendo. Me parece que por ahí pasa el asunto. Bueno, realmente me encantó, y quiero que vos me expliques un poquito, porque yo veo eh, Fusión Positiva, ¿de qué, qué se viene, de qué se trata este emprendimiento que estás teniendo? Mira, Fusión Positiva es la marca de los servicios de coaching en los cuales yo, yo realizo. Fusión Positiva nace desde el pensamiento de, de que sea algo que pueda trascender inclusive a quien te está hablando. Muchas veces los coaches, eh, para promocionarnos o para darnos a conocer, usamos nuestro propio nombre como marca, que está bien, ¿no? pero que yo dije, bueno, yo quiero algo que me pueda trascender, que no sea yo la marca. ¿Por qué? Porque además quiero dejar la puerta abierta para que otros más se vayan sumando detrás de esa marca. Y Fusión Positiva lo que, lo que hace es acompañar procesos de personas, coaching ontológico, a empresas y organizaciones, desde el coaching ejecutivo, y ahora también a equipos eh, en alcanzar aquellas metas que se quieren proponer. Desde cada una de las sesiones que tienen sus particularidades, como te venía diciendo al principio, ¿no? en el coaching ontológico es como una sesión de las que aquel que nos está escuchando puede tener en la cabeza en este momento, eh, quizás la, la imagen que, que mejor puede graficar, si es que no conoce todavía lo que es el coaching, es una sesión como la que puede llegar a tener con un psicólogo. Pero nosotros no hacemos psicología, que quede bien en claro. Está hacemos code. Sí, sí. Nosotros observamos desde el presente y hacia el futuro. Acompañamos esos procesos. No vamos al pasado. ¿Mm? Entonces, eh, pero como para que tengan una idea, que se puedan dar una idea, graficarse más o menos de qué se trata o o la metodología en cuanto a, la, a las formas, si es presencial, es similar a cuando vos vas a, a una sesión de, de, de psicología, digamos, donde te atiende un psicólogo, y eso, bueno, lo, el ambiente es similar, hacemos otra cosa, como te decía, y también está la modalidad virtual, que es la que más se está imponiendo, y que de alguna manera también nos ha dado como cierta identidad al, al coaching, a toda la actividad, no fuimos uno de los primeros en implementar esto de eh, contactarnos en sesiones con nuestros clientes a partir de, de plataformas o aplicaciones como esta que estamos teniendo en este momento vía Zoom. Entonces nos coordinamos un, un día, un horario, nos pasamos el ID, nos conectamos y comenzamos nuestras sesiones que aproximadamente son de 45 minutos o rondan los 45 minutos y tenemos las sesiones con nuestros clientes, ¿sí? En el caso de coaching ejecutivo, por ahí son un poquito más extensas, no mucho más tampoco, pasan la hora, eh, y vamos trabajando también de acuerdo a objetivos que se van planteando en acuerdos macros, uh -huh. y en la de equipos, la podemos hacer también presenciales, o bien también eh, usando este tipo de plataformas. Así que son muy interesantes. A aquellas personas que quieran de alguna manera o, eh, alcanzar algún objetivo que se han propuesto eh, y que les que está costando, desde algo para emprender, desde algo dar ese primer paso para decidirse a estudiar aquello que tanto querían, que siempre tienen en mente y que les cuesta un poco dar ese primer paso, bueno, todas aquellas cosas que quieran alcanzar, lo pueden hacer a través de sesiones de, de coaching. ¿Mm? Que además son sesiones que en el proceso completo eh, son eh, cortas, no tenés que esperar grandes espacios de tiempo para poder alcanzar o lograr aquello que viniste a buscar, eso también es importante. Tal cual. Bueno, Fabio, me gustaría que, que le mandes un mensaje a la Argentina, a aquella persona que está hoy, haciendo la cuarentena en su casa, cuidándose y cuidando a los demás, eh, desde tu lugar, ¿no? desde la Patagonia y desde este ser que está haciendo, ¿qué mensaje le diría? El primer mensaje que, que les diría a todos es que nadie se sienta solo. Estamos todos. Más allá de las circunstancias en las cuales nos encontremos en este momento, somos todos, todos estamos adentro de este mismo barco. El cuidarnos individualmente es cuidar al otro. Y me parece que en, en estas circunstancias, en estos contextos, hay una gran posibilidad que es aquella en la cual puedo observarme. ¿no? Lo que por allí llaman el observador del observador. Y te lo voy a decir así, a ver. Supongamos, vos que estás escuchando del otro lado, eh, que estás en tu casa, y de golpe hay una mosca, vamos a poner una mosca, una mosca, que vive en tu casa desde hace muchos, muchos años, muchos años, y que te conoce, conoce cómo pensás, conoce cómo actúas, conoce tus estados de ánimo, te conoce perfectamente. Vamos a hacer entonces un ejercicio cortito e imaginario. Te invito a que le preguntes, a esa mosca, ¿qué diría de vos en este momento? Y si lo haces, seguramente te vas a encontrar con un montón de cosas que esa mosca va a decir y va a hablar de vos, y que te van a sorprender y que te van a ayudar también a seguir transitando lo que quede de la cuarentena, no importa el tiempo que sea, observando y desarrollando ciertos, eh, ciertos aspectos de tu ser que te ayuden a ser mejor cada día. Entonces, con eso, eh, por lo menos para darnos esa posibilidad de trabajar, de, de observarnos, y de, y de saber que es un momento distinto al que veníamos teniendo en nuestras vidas, pero no menos importante. Cada día que estamos pasando dentro de este nuevo contexto es un día donde también podemos escribir en nuestra historia de vida. El tema es cómo lo vamos a escribir, cómo vamos a completar esas páginas de nuestro libro. ¿no? Me encanta. La idea es que descubrir todo lo que hay y todo el potencial que tenemos ¿no? en esta nueva forma de vida, por ahora, eh, nada, limitada que vamos a tener. Después veremos cómo va. siguen las cosas. Así que bueno, esa es la invitación que quizás te hago a vos que estás del otro lado, si querés sumarte a, a esa observación. ¿Mm? Me encantó. Bueno, un gusto realmente hablar con vos. Espero que, que podamos más adelante seguir hablando, porque la verdad... Es muy lindo escucharte, Fabio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, la verdad, muy muy linda la, la charla. Y déjame antes de, de terminar la entrevista, les voy a pasar un, un número de WhatsApp, porque estaba pensando mientras que compartía con ustedes esto, que quizás haya personas que nos estén escuchando y que estén solas, ¿m? y que de golpe en, quieran, necesiten eh, conversar o tengan alguna duda, bueno, se pueden comunicar por WhatsApp al 1165... 307-29, lo repito, 11-65-307-29. Mandan un mensajito, me, dicen, me ponen su nombre y ahí empezamos a conversar si quieren eh, acerca de, bueno, de esto que, que, no, que les está pasando y que nos está pasando. ¿eh? Tal cual, bueno, muchísimas gracias, gracias por estar y, y seguimos en contacto. Gracias Karina, un saludo muy grande para toda la gente de Pinamar y toda la zona de influencia. ¿eh? Muchas gracias. Y así escucharon al coach Fabio que decía, estamos, no estamos solos, estamos todos juntos y en el mismo barco. Ya venimos, quedate en la tarde del Magazine, hasta las 4 de la tarde estoy con vos y para vos.